Estimadas familias y personal del centro, a partir del miércoles 20 de abril de 2022 entra en vigor la nueva normativa que elimina la obligación de llevar mascarilla en espacios interiores, salvo en centros sanitarios, sociosanitarios y en todos los transportes públicos. Desde este momento los alumnos y alumnas y demás profesionales del centro ya no tendrán que utilizarla en el ámbito escolar. El Centro Educativo recomienda el uso de la mascarilla a profesionales, trabajadores del centro y alumnado con factores de vulnerabilidad o asociados a ámbitos vulnerables, así como cualquier persona con presencia de síntomas compatibles con COVID-19. La eliminación de la normativa del uso de las mascarillas ha sido posible gracias a que nos encontramos en un contexto epidemiológico favorable, pero el centro educativo recurre, en cualquier caso, al uso responsable como recomendación que no forma parte del real decreto. El resto de medidas que tenemos instauradas en el centro educativo se mantendrán hasta que finalice el curso escolar, como son higiene, limpieza, desinfección y ventilación de espacios, aulas en grupos estables, turnos de entrada y salida, turnos en el comedor. Reuniones preferentemente telemáticas. Entrada de personas externas al interior del centro será con mascarilla. Reuniones en interiores que no se pueda mantener el metro y medio de distancia será con mascarilla. Mamparas, entrada al centro con cita previa, etc. Esperemos que entre todos podamos llevar a cabo un entorno seguro, tanto a nivel educativo como a nivel familiar. Equipo directivo y coordinación COVID.